En el norte del Perú, en la ceja de selva alta, protegida por los pueblos milenarios Aguajum, aquí estoy. En mis venas corren los ríos Chinchipe y Marañón. Albergo con amor los árboles y frutas que hacen de este valle su precioso tesoro. Siglos tras siglos, las civilizaciones buscaron en mis tierras un lugar donde guardar sus secretos. Edificaron templos para cuidar en mis entrañas la divinidad de sus muertos. Les doy lluvia, les doy amor, les doy la fertilidad de sus cultivos y el conocimiento de sus ancestros. Soy la bebida de los dioses. Soy tierra del cacao. Eh, tiene el, Yo me, cuando me toca secar cacao me doy cuenta que es este, como como un panadero, ¿no? Cuando el horno está frío, no bota el pan. El cacao, si no hay sol, no lo bota. Así, yo soy Víctor Avendaño Camacho. Eh, aquí es el almendral, pues ya. El almendral, las fincas, esas fincas ya son de los herederos alas. Este parece aquí al distrito de Choros. Choros, provincia de Cutervo, Cajamarca. Sí, sí, sí, ya estamos ahí. Sí. Ahorita yo estoy con... En este mayo cumplo 84 y paso a los 85. Ah, yo llegué aquí el año 1960. El 60, sí. Desde ahí ya me, me, me acostumbré aquí. Voy así, de cuando en cuando vale una vuelta a la tierra que me vio nacer. Cuando llego, oh, para mí es un... veo las piedras ¿no? donde nos bañamos en esas quebradas sucias de barro. Me acuerdo cómo mi ahorita eso. ¿eh? Aquí vine a coser, pero en la costa no cultivamos el cacao. Esto era finca ya. Eso ha sido el año 1960. Este cacao ahorita puede estar con unos 150 años, lo menos. Yo nomás se, se, se, se, se, 58 años eran así las fincas. Ese cacao dura mucho. Y aparte el cacao, así le metan hacha, no se seca. Lo sangran, no. Sigue, fíjese. Las fincas aquí del cacao son al mes, al mes. Sí, mensualmente se cosecha. En cuanto al cacao, fíjese, ya un agricultor que ya cuando estamos ya bien... Este, sin familiarizados con el cacao, hasta sabemos así nomás, contamos los cocos, 22 cocos regulares, un kilo, no falla. muy especial, un santuario de nuestros pueblos antiguos, se llama Huaca, Huaca en sí es laboratorio o templo o lugar de veneración y aquí específicamente nos encontramos en la unión de dos ríos, el río Chamaya que viene del norte y el río Marayú que viene del sur, y aquí vamos en esta junta, los antiguos peruanos, los antiguos pobladores tenían eh, especial interés en rendir homenaje donde se juntaban los ríos que se llamaban Tincuy o unión, En el caso de esta huaca, estamos en el sector de, llamado la huaquilla. El sector, el pueblo, cerca de la huaquilla es el almendral, pertenece al distrito de Choros, provincia de Cuterbo. Al otro lado está lo que es la provincia de Jaén. Por eso ven donde nos encontramos, hay variedad de la, de la flora, de estas mismas, este, una microflora especializada aquí, ¿no? estamos, aquí esta ruta del Marañón y la ruta del río Huancabamba, aguas arriba por sus valles son muy feraces, inmensamente ricos en la tierra entonces la gente hace miles de años que emigraban, venían en su ir y venir en la caza, en la pesca fueron encontrando estas tierras propicias la crónica dice que aquí en esta zona del Marañón Chinchipe y río Huancabamba había un cacao que eran sus cocos grandes aceitosos profundamente aromáticos y dulces pero la gente no le da importancia simplemente era tan común que los monos eran los que más se comían los cacaos entonces por eso aquí en las investigaciones que vienen haciendo en el valle Jaén en la parte alta del Chinchipe hay encontrado la variedad del cacao ya con un promedio de 5.000 a 6.000 años que es el mismo cacao que está aquí. ustedes llaman, que llaman ustedes el cacao este cri, criollo Sí, el cacao tuvo un profundo significado para las altas personalidades, ¿no? está comprobado científicamente que ya en el Chinchipe se encontró un cacao muy especial para los grandes samautas, para los grandes sabios, los apus que llamamos nosotros ¿no? y la importancia de nosotros del Perú es eso, que el Perú es uno de los grandes países de las naciones del mundo que tiene riqueza milenaria como la cultura india, la cultura egipcia ¿no? Acá estamos en el Centro Poblado La Mosca, Pertenece al distrito de Guarango, provincia de San Ignacio, departamento Cajamarca. Nosotros somos productores de cacao, somos agricultores. Y... Hemos sembrado estas plantas de cacao como es el, el sustento de nuestra vida, el pan de todos los días que nos está manteniendo tanto a mi esposa, a mis hijos y de esto de estas plantaciones estoy educando a mis hijos. Estas plantas duran más de 200 años, uno muere queda para nuestros hijos, desde nuestros hijos para los nietos, y así sigue una descendencia y, y no tiene fin. Yo consulto con las mismas plantas, me doy un lugar, un tiempo me paseo por mis chakras y veo, ¿no? cuando las plantas están enfermas, como que le conversara ¿qué es lo que necesita? y ahí, a fin de los primeros días de año nuevo yo lo celebro como se llaman las ofrendas que se le da al suelo porque esas ofrendas que damos al suelo son las tierras que las mismas nos mantienen a nosotros este cacao es CCN hay una diferencia que el CCN es un cacao de que no tiene sabor, no tiene aroma. Y el cacao criollo, que estamos cosechando más adelante, es un cacao de que es aromático. Es un cacao criollo, ese es, es este, como le puedo decir, natural. ¿Ya? Y el CCN es un cacao injerto. Al mencionar que es un cacao injerto, no tiene aroma. O sea, el cacao sin aroma, solamente para manteca. Y el cacao criollo se necesita para el chocolate, porque sale un chocolate bien fino, con un gran ex, eh, éxito de un sabor muy, muy excelente. Es el cacao yo. y es el cacao porcelana que hay, que hay acá en mi parcela. Hay que buscar el terreno, como lo están luego se siembra, seleccionar la semilla, que son bonitas para la siembra y las que no, pues, se va la, al infierno. <risa> ya, y ahí, entonces, de ahí ya le escogemos la, la semilla, sembramos, de luego produce y lo procesamos el cacao. Más antes no hemos sacado un cacao procesado, un cacao así nomás se cosechaba y se botaba al sol. La, la fermentación del cacao sirve de que sacamos un cacao este, no con acidez, con un aroma más agradable, una color específica que es de calidad, no así nomás que más antes sacábamos a la deriva, sacábamos y botábamos a la carpa, salía un cacao. Este, ...diferente a su color. Este secador solar sirve para secar nuestro cacao... ...y sirve para sacar un producto de calidad. Un producto que sacamos no contaminado en el suelo... ...no contaminado con las ratas... Este, ...con algunos insectos, con las gallinas. Aquí se encierra todo bien cerradito y... ...y sale un producto para exportación y eso nos vale a nosotros como agricultores que cada día a día estamos especializándonos gracias a los ingenieros expertos que vienen a, a orientarnos, agradecerles a ellos también y, y sacamos todo lo que es este un cacao orgánico, aquí es un riego natural de que baja del cielo, bota nuestras plantas y eso absorbe nuestras plantas y eso lo estamos consumiendo. Llegaron los chinos con su arroz Y principiaron a enseñar a la gente a sembrar arroz Aparentemente se veía que había ganancias aparentemente Y la gente equivocadamente principiaron a talar todos los cacauteros Y se hizo un desierto hasta hoy como lo vi Es un desierto se mató la tierra porque el, eh, el abono sintético este, lo pone en la tierra y, verte y la último. La quema. ¿no? Y si ya no hay abono, ya no quiere dar. Es así lo lógico. Más bien aquí en el caserío Mesón el Muro y Buena Esperanza, como ustedes han visto, han tenido una entrevista con el señor Felizardo Ramos, fue un hombre. Que, centrado y sabio, no, no, porque él ha, ha creado, ha sembrado bastantes fincas de, de cacao criollo y él siempre nos inculcó a sembrar arboledas. Es, siembra arboleda, siempre me decía mi tío, siembra arboledas, deja de sembrar arroz. Yo sembraba arroz, se sembraba algo de 15, 20 años. Poco a poco me he dado cuenta que fue una equivocación. Y antes de que sea más viejo de lo que soy, <ríe> he sembrado de nuevo árboles frutales. Sí, mi madre cultivaba ya cacao, sí. Y, y, es más, mi, mi, mi madre compró una finca ¿no? de cacao y ya, ya estaba en la finca, ya está produciendo. Mira, recuerdo los años 70, no sé si por el tiempo las cosechas eran demasiado eran, er, er, eran abundantes parece que habíamos llegado ¿no? a la tierra prometida <risa> eran abundantes eran abundantes demasiado daba el cacao los troncos eran llenitos de cacao hacíamos seis ocho plantas diario de cosecha porque no avanzábamos ¿Y sabe cuánto producía una hectárea de cacao? En un solo jalón, en una sola cosecha de una hectárea, 12 quintales. Era demasiado. Acá la mayoría de gente, bueno, antiguamente no, no había las máquinas que hay, pues ahora más sofisticadas. Entonces, mayormente se han dedicado a moler a mano, la mayoría de gente a, a tostar a mano. Entonces, como ahora ya nosotros tenemos un poquito de máquinas, ya estamos haciendo el servicio y la gente de acá, tanto de Jaén, vienen a hacer su servicio del producto aquí. Mayormente, Mayormente, no tanto para, para el secado, porque casi la mayoría lo compra ya seco el producto, sino para transformarlo ya, para tostarlo, molerlo y cada uno ya lo lleva a su casa y lo hace artesanalmente. La mayoría, bueno, acá en esta zona, casi la mayoría que conozco se han dedicado a eso porque... Este, viene pues de familia. Acá, por ejemplo, los lumbas, la mamá, el papá, se dedicaron a eso, aparte de sus quehaceres, este, se han dedicado a vender así la pasta del cacao. Y como es una zona donde se produce el cacao, pues lo han elaborado siempre. Mayormente acá se consume el cacao al 100%. En esta zona, por ejemplo, acá hay bastante chocolatera donde todas artesanalmente lo están transformando para hacer el, el, el chocolate para taza. Es una zona donde, donde la gente va tanto a la selva como a la costa, entonces hay, al ver que hay producción de buen producto de cacao acá para taza, entonces la gente se dedica a comprar y a llevar o bien a la selva o bien a la costa. Desde años atrás, que más o menos será pues unos 30, 40 años, había producción de cacao en esta zona. Entonces la gente se ha dedicado a, a vender la pasta del cacao. Y hace bastante tiempo que la gente artesanalmente, la, especialmente las mujeres de acá de la zona, se dedican a vender el producto. Entonces, como la mayoría de mujeres trabajan este producto para manutención de sus hogares, y les va muy bien, porque gracias a este producto que, que es un, un buen rubro para, para trabajarlo, aparte de, de tener pues muchos nutrientes, ¿no? este, se han dedicado las mujeres a, a trabajarlo, casi todas las mujeres de acá de esta zona se dedican y bueno, con eso pues ayudan al, al hogar. Quirino Olivera Núñez, nos encontramos en el templo arqueológico de Monte Grande, que tiene una antigüedad de 5.300 años eh, antes del presente. Este lugar, antes que nosotros interviniéramos en el año 2009, era un montículo aparentemente una formación geológica natural. Estaba rodeado de cultivos agrícolas, los vecinos querían cortarlo para hacer una calle en el Frente Norte y cuando llegamos eh, había restos de una iglesia católica que había sido construida en el año 78 y evidentemente nunca imaginamos nosotros este, encontrar un templo tan importante. A medida que avanzamos las excavaciones, debajo apareció uno de los recintos arquitectónicos más espectaculares que se había descubierto en la Amazonía tenemos casi un 80% de evidencias casi comprobadas de que aquí habría una tumba de un personaje de élite de la más importancia religiosa y ceremonial del templo y que este personaje definitivamente va a tener algunas muestras de cacao, sean mazorcas en piedra, sea residuo de alguna bebida fermentada del cacao, del teobroma cacao, que es el alimento de los dioses. Nosotros acá estamos hablando de casi 3.500 años antes de Cristo, con una domesticación, uso y ritualidad de veneración al cacao. Definitivamente el cacao en su estado silvestre es amazónico, es endémico de la Amazonía. Lo que estamos ahora los investigadores es diciendo en qué momento fue domesticado y qué sociedades fueron las que domesticaron el cacao y veneraron. Estamos nosotros casi seguros de que al igual que encontró el doctor Valdés el cacao más antiguo del mundo en Palanda, nosotros lo vamos a encontrar en Montegrande. Bueno, la expectativa, creo que como científicos, para nosotros nos importa mucho de que haya evidencias de cacao porque el cacao mueve una de las economías más importantes en el mundo y nosotros nos gustaría pelear por la denominación de origen pelear porque las comunidades y los pueblos de Jaén, San Ignacio, Bagua y gran parte de este territorio amazónico se apropien de este elemento ancestral para interponer una denominación de origen que los va a llevar a tener un valor agregado que los va a llevar a tener un producto de calidad y que los vaya a llevar a tener mejores condiciones de negociación sea a nivel de materia prima o sea a nivel de producto terminado orientar a estos pueblos a que el cacao sea procesado acá, pero que el cacao que se procese en Jaén, San Ignacio, o en esta parte de la Amazonía, sea único en el mundo. Asociado y de la mano con un templo que hace miles de años, 5.300 años, fue producto de una sociedad tal vez la más avanzada de la Amazonía, de esta parte del territorio peruano, o por qué no decir, de gran parte de la Amazonía, de los países que ahora conforman Colombia, Brasil, Ecuador, ¿no? hasta la parte de la Guayana francesa y todos los nueve países amazónicos, nosotros es este, ser libres, tener bastante amor, amor al prójimo, esa bondad que se nos está perdiendo. Nosotros con Francisco somos arqueólogos y lo que andamos buscando es este, descubrir el pasado para entender mejor el presente y de repente avisorar un mejor porvenir para las futuras este, generaciones. Este templo se empezó a excavar el año 2010 y ha brillado ante el mundo entero, ha sido premiado en China, ha sido premiado en Nueva York, en Estados Unidos, ha sido distinguido por la revista Arqueóloga de Estados Unidos como este, uno de los más importantes eh, descubrimientos arqueológicos y creo que lo más importante para la sociedad de Jaén, como ustedes lo están haciendo, desde el punto de vista del, del proceso de desarrollo productivo, del cacao, NUA, el pensamiento de la mujer, de la parte femenina. La mujer es el sentimiento más sagrado de la tierra. Yo pienso que todas las evidencias que nos están conduciendo a pensar que la tumba que tenemos en este recinto central puede ser una tumba de una dama, de una mujer femenina, que era la que en esa época muy antigua era la encargada de conducir al grupo. Era la que además este, era capaz de comunicarse con el inframundo y con el mundo eh, también caipacha, el mundo de arriba. Y en ese sentido este, también está vinculado al cacao. Lo que sucede es que un pago a la tierra es un pedir permiso, el fuego sagrado que siempre está presente y expresarnos de todo corazón la alegría, el cariño y la satisfacción de estar acá presente. En realidad para mí es emocionante y un honor estar en en ese lugar tan sagrado porque cuando hacemos eh, ceremonias del cacao de alguna forma terapéuticas, lo vemos desde ese punto de vista o sea, es como que abrimos el espíritu ¿no? el cacao era como una ofrenda a los antepasados y entonces eh, lo vemos como que nos sirve para abrir el espíritu para abrir el corazón para dejar borlar nuestros miedos nuestras angustias para pedirle a, a, a, aquellas, a aquellas entidades que estuvieron alguna vez aquí, que ya no están, que nos llenen de luz, que nos llenen de fuerzas, y que de alguna forma eh, nos, nos conduzcan para, para poder tener la sabiduría de, de hacer crecer ese, ese grano sagrado, ¿no? Justamente hablábamos de, de esas mujeres que tienen la capacidad de poder transformar este este grano increíble, este fruto increíble. Siempre les digo a, a todas las personas que si no partimos desde la parte interna, desde la parte de la emoción, lo demás no tendría mucho sentido, ¿no? Nosotros somos, eh, somos todo un sistema en realidad. Y, y venimos, eh, arrastramos cosas desde, desde nuestros antepasados, obviamente. Y entonces es una forma de, de seguir, de continuar con la tradición, agradeciendo y conectándonos con nosotros mismos. Este, la finalidad de la, de la, del inicio de la organización en sí, de la, nuestra asociación nace a ver este, con la necesidad que hay una diversidad de productos de, en este caso de chocolate de taza en Jaén ¿no? con más de 100 marcas individuales que las mujeres lo venían trabajando año tras año de manera artesanal este, por herencia ¿no? de los padres, los abuelos entonces pero no había una, este, una mejora en el producto ni diversi, diversidad de, de productos del cacao. ¿no? Entonces a raíz de esto se, se forma nuestra asociación y aparte también otras actividades ¿no? como café, miel, artesanía. Entonces gracias al proyecto que Ingeniería Sin Fronteras está trabajando en Jaén desde hace ya más o menos tres años, entonces se, se empezó capacitando en sí primero a los productores de cacao de Jaén y luego es, trabajando con las mujeres transformadoras en sí del Cacabia. Y este año hemos tenido la gran oportunidad, y muy agradecidos por eso, de trabajar en sí la transformación del cacao la elaboración del, del chocolate dulce. NUWA es Mujer en Aguajú, porque nosotros queremos revalorar el trabajo de las mujeres que participaban dentro de esta zona antiguamente, y que han tratado de ellas de transformar el chocolate a su manera en aquellas épocas. Y ahora nosotros como mujeres queremos también ser partícipes de esta transformación. Nuestra, nuestro logo de Núa tiene la huaca grande por detrás. Y esto es algo muy importante porque queremos dar a conocer al mundo de que la existencia del cacao fue origen, su origen fue esta, en estas tierras. ¿Cuán importante es que esas mujeres tengan un ingreso económico a su casa un, eh, es un empoder, empoderamiento económico que es muy importante para las mujeres en estos tiempos y innovador porque la marca el sabor todo es un producto de primera muy rico ha pegado bastante todo el mundo nos llama de lima de trujillo de Guaraz, nos llama por el chocolate y nos, nos, nos hace pedidos el cacao es una herencia de nuestros antiguos pobladores que pertenecían a las tribus Aguajum, en, asentadas en esta zona, de la cuenca del Marañón, del Chinchipe y de todo lo que ahorita serían territorios de, de Jaén, de, de Amazonas, de la parte norte del Perú y la parte sur de Ecuador. Esto nos une a nosotros de alguna manera con nuestros vecinos ecuatorianos, ecuatorianos pero también nos lleva a pensar de que nosotros tenemos que valorarnos valorar nuestra identidad y de alguna manera hacer que Jaén sea reconocida también a través del mundo y quizás cambiar un poco la historia del origen del cacao la mujer para nosotros eh, Aguajún significa fuerza, significa madre, significa naturaleza y eso es lo que es Jaén, si nosotros damos una vuelta solamente con nuestra mirada estando aquí en la, en la ciudad de Jaén, damos una vuelta vamos a encontrar una vegetación majestuosa y aquí todos los productos que se plantan florecen, nosotros estamos bendecidos por la madre tierra. Es importante para nosotros como mujeres seguir transformando el chocolate porque estamos transformando de alguna manera eh, sueños, no solamente sueños basados en una economía sino también en identidad y también dejar a nuestros hijos también la misma herencia que nos han dejado a nosotros. Me llaman Nuncuy la diosa de sus huertos y dueña de la tierra. Soy la divinidad con rostro femenino. Soy fuerza creadora y fecunda. Las plantas son mis hijas, el cacao mi corazón. Soy una y cada mujer que cuida mis plantaciones. Soy ella, ella y ella también. Soy todas las vivas y todas las muertas. Soy todas las que me protegen y las que me conocen. Soy mujer, espíritu de la tierra, madre de la vida.